Hay dos maneras de hacer un pacto con mi señor Lucifer. A distancia, que yo les envío el proceso. O acá en el templo. No hay otra manera. No hay otra manera, señores. Un pacto con resultados efectivos. Si lo quieren, si quieren ver otra manera, entonces hágalo a su manera. O pídale el favor a un amigo o a un familiar que lo ayude. O búsquese un brujito de garaje. Y pídale que lo ayude y por aquí lo espero de vuelta. Pero solamente hay dos maneras. Muchísimas personas que ahora son mis aijados han intentado por otros medios hacer un pacto con mi señor y cuando se cansan de rodar de rodar y rodar y perder dinero me buscan a mí y ahí sí ven los resultados ¿ok? entonces la única manera es las dos maneras es hacerlo acá en el templo directamente o hacerlo a distancia usted elige mi nombre es Víctor Damián Rosa Villarreal representante de Lucifer en la Tierra Atrévete allá y déjate sorprender